No quiero que venga. Me da miedo. Me da miedo. <tose> <tose> Fuera, fifes vamos a tragar, en la de hoy vamos a devorar, no quedarán ni las venenosas, porque el día de hoy venimos con el poder de nuestra fe Arroz blanco con agua a café. Ven a tragar arriba. ¡Gime! La noche ya llegó, me empiezo a transformar. No creo que quieras ver lo que me hiciste hacer. Pero te dije de unos dos son dos y medio. Ay, me faltó la coca. No, lo dejo para mí también. Aprovechar que me das. Faltó la, la coca. está? esta, está? Con Get comiendo rosado, wow, wow, comiendo rosado. Eso que linda los papulas que llenos y ataca ah, no te soportar esto, yo me mostro sin fiel y me escondo Pues mirando a ah, mí, ah. todo será mejor en mí Joder las estuvimos raras sin tenis, sin miedo, sin miedo a las críticas, sin miedo a la gente Mientras me beso con en la Tanto le hago caer y todo lo saben Yo me equivoco, tengo errores, yo sé No soy perfecta, ¿qué más quisiera? Ser una moradita de Pero yo no quiero que por eso piensen que estoy loca, que estoy mal en mis facultades, que no estoy bien Ven a tragar el día de hoy, acá con doña Leti, Leti, Leti, Leti Fuera fifes, apuata rosa oh, oh. Fuera fifes, wow, wow, wow A gemirlo mi becerra, ven, a gemirlo mi becerra Y no pudiste porque eres fife. Porque ya se esparció la bosha Frente tus ojos stop emanuel <tose> <tose> bebé!